Entonces, lo que vamos a hacer primero es observar cómo me siento. Entonces quisiera que observen primero su cuerpo. Desde la cabeza hasta los pies, cómo está mi cuerpo. Porque en mi cuerpo se van albergando todos los sentimientos. Voy a ir inhalando profundo. Y voy a ir soltando desde la cabeza hasta los pies. Inhalando paz y exhalando cualquier malestar. Hoy sintiendo cómo se va relajando la cabeza, se va relajando el cuello. Se sueltan las tensiones de los hombros. Relajo los brazos, las manos. Voy sintiendo cómo la espalda se va liberando de cargas. Siento que se relaja el pecho. También el estómago. Suelto. Se relajan las piernas. Los pies y los dedos de los pies. Y ahora voy a escuchar mi propio interior. Para lo cual. Voy a ir en introspección hacia mi propia esencia, visualizando como si hubiera una puerta que puedo abrir y entrar hacia mi interior un lugar mágico, luminoso, donde hay tanto que descubrir, el universo interior. Voy a ir con confianza, a buscar, reconectar con la esencia del ser. Con aquello que no se ha destruido nunca. Esa joya eterna que se encuentra en un lugar privilegiado dentro del ser, constante y eterno. Es un lugar donde hay mucha luz, y al acercarme, todo es paz. Es un lugar que está más allá de la alegría y del sufrimiento un lugar tan tranquilo, de quietud, de estabilidad, un lugar donde el alma desacelera. Y se reconecta con la esencia del ser. Más allá de lo bueno y lo malo. Más allá de todo. En paz. Es como si se borraran todos los pensamientos. Porque la mente crea tantos pensamientos que no es necesario tener. Y se despejaran toda la basura. Y así, pudiera empezar a escuchar, comprender quién soy realmente. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es la esencia del ser? ¿Qué lo eterno en mí? ¿Cuál es la parte perfecta, semejante a Dios? en este espacio interior. Todos los sentimientos, ideas, se encuentran allí de forma natural. Acepto todos esos sentimientos. todas esas ideas que vienen, que aquí en lo profundo sé que es solo eso, sentimientos, ideas, nada es de ánimo, Es solo un sentimiento. Y ningún sentimiento puede permanecer para siempre. Son como olas que vienen y se van. Cuando los acepto así, no rechazo lo que siento, no le tengo miedo. Todo lo que viene también se va. Yo estoy en este espacio puro, en un estado sereno, donde puedo observar con desapelo que las cosas, las ideas, vienen y van. Y cuanto más me enfoco en mi centro, más fácil es sentir que pueden irse. Así el problema no es lo que las personas digan de mí. No es lo que me pasa. Es lo que siento respecto a eso. Entiendo aquí que no puedo controlar lo que otros digan, hagan. Yo sí puedo manejar lo que siento, lo que eso me hace sentir. Y aunque a veces sea muy intenso, también se va a ir. Puedo visualizarme en ese estado, en una o dos horas, donde ya eso se fue totalmente. Donde ya ese sentimiento se disolvió. ¿Cómo es ese estado? Suavemente me sintonizo en una frecuencia, en una dimensión de energía que es la del alma suprema, la del ser supremo, la de Dios. Una energía muy pura, suave, de tanta paz. energía tan suave como los pétalos de las flores. Y esta energía del alma suprema, del ser supremo, me ayuda a ver un futuro donde el alma todos sus sentimientos sean elevados. Donde en el alma no queden sentimientos de malestar. Donde el alma esté llena de gratitud, cuando el alma esté llena de amor, de dicha, de satisfacción, Cuando el alma sea tan insacudible como una montaña. Que ningún viento fuerte la hace temblar. Cuando el corazón esté lleno de poder. Y así el ser esté libre de todo miedo. No necesitará defenderse el corazón porque es tan estable como la montaña. Y puede amar sin condiciones, sin ese egoísmo de solo amar cuando recibe lo que quiere. El ser aprende a amar como lo hace la fuente universal de amor como un río caudaloso de amor. Pero ese amor se activa cuando siento que yo amo desde el alma a todas las otras que son almas. Empezando por las almas con las que convivo todos los días. Seres de luz. Seres que están en mi vida. No por casualidad, fluye hacia esos seres primero, esa energía de amor puro, de gratitud. Todas las almas que están en mi vida, tienen que estar. Con una visión de alma a alma, fluye más fácilmente los buenos deseos hacia esos seres ya sea que estén en el trabajo, en la familia, en cualquier espacio, amistades. Todas las almas en mi vida están por alguna razón. Y a todas puede el ser enviarles paz, luz, perdón, amor. De la misma manera. Una mirada apreciativa desde este centro. Sutil. Donde el alma es insacudible. En paz. Donde puedo... Observar todo con desapego. Voy a ver mi vida como un regalo. Y cada día de mi vida como un tesoro. Y sentir que el tiempo es un amigo. Y que todo lo que pasa, pasa en el tiempo correcto. Confío en el tiempo. El tiempo y la vida van juntos. Alineados con un plan mayor. Cuando tengo un estado estable, libre de deseos que vienen del ego. Observar que el tiempo es mi amigo. Que todo pasa cuando tiene que pasar. Confío en este amigo. Con tanta fe que se disuelven todos los pensamientos inútiles acerca del futuro. Que todo lo que pase... Es lo que tiene que pasar en el momento correcto. Y el alma en su centro, conectada con la fuente, con Dios, es indestructible, insacuable. Valiente, llena de luz. Y así visualizo la vida con alegría, con entusiasmo, como una aventura maravillosa y mágica. como un tesoro infinito que vale la pena abrir. Cuando hay confianza, vivir es un regalo. en este estado tan armonizado, internamente, tan tranquilo. El alma naturalmente sabe hacia dónde avanzar, qué es lo que le hace bien, cómo dar felicidad, Cómo recibir lo bueno y cómo no tomar sufrimiento ni tomar basura de lo externo. El alma naturalmente sabe discernir y tiene la capacidad de no recibir aquello y solo nutrir al ser. de aquello que lo hace feliz que lo llena de más luz es como si el ser despertara esa sabiduría es sensatez y si algo no es correcto tiene la fuerza de poner punto final y de poner límites protectores, porque el ser es responsable de cuidarse. Nadie más que yo tengo que cuidar de mi propio estado interior y tengo la responsabilidad y la capacidad de proteger ese estado interior. Es mi derecho. Y puedo poner un alto Tengo la fuerza de poner un alto a lo que sea que pueda dañar al alma. Y nutrirla con ese estado de salud interior. Con ese estado de bienestar real. El alma sabe. Así que escucho al alma. El alma puede... Aquí me visualizo desde ahora hasta el final de la noche en ese estado de armonía, conectada o conectado con mi centro. el corazón tranquilo y enviando buenos deseos a todos los que conviven conmigo. Suavemente voy inhalando profundo con conciencia. Esparciendo la energía que creé en mi interior hacia todo mi cuerpo. si necesito irlo moviendo, lo puedo mover. Y tranquilamente observar cómo me siento ahora. Cómo estoy ahora. No, es el primero de allá. No, no. no es gracias. <risa> no, gracias. Entonces, para cerrar hoy, vamos a leer este pequeñito extracto sobre la fortaleza. Entonces, cuando ustedes escuchan fortaleza, ¿qué imagen se les viene? Fortaleza. La fortaleza espiritual es necesaria para crecer espiritualmente y ayudar a que otros crezcan. Es una clase interior de fuerza que forma el carácter y permite disciplinar la mente. Y una mente disciplinada es una mente llena de paz y feliz. Una mente fuerte nunca se perturba. Para desarrollar esta fortaleza, cultiva la sinceridad y un profundo amor y respeto hacia el Ser Supremo. Esto te protegerá de ser influenciado negativamente por tu entorno, tanto físico como emocional. Las bendiciones de los demás son otra fuente de fortaleza para el Ser y recibes bendiciones de aquellos a quienes has servido. Y una forma de servir a otros es compartir esta clase de fortaleza interior. Aquellos que han incorporado las virtudes del Ser Supremo en sus actividades son los que pueden dar fortaleza a los demás. Dar guía y sabiduría de este modo es dar el regalo de la vida. Dar guía y sabiduría. Está el regalo oh. mm -hmm.